Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Bueno, pues con este con este tema, eh, pues muy actual, muy actual porque ha, ha tomado mucho el vuelo el, el tema de la, digámoslo, con donación de multas, como así está el título, ¿no? Sin embargo, es interesante hablar, y, y ya lo estaremos analizando, por qué se. Se, se trata de una, con, de una reducción o una condonación, es decir, cuál podría ser, eh, en dado caso, la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí analizando algunos puntos. Eh, es interesante eh, conocer primero cómo está diseñado el, el temario, cómo está diseñado el curso. No, pues, primera, en primera instancia, vamos a conocer lo que es el acto administrativo. Vamos a distinguirlo. Y una vez que ya lo enfocamos a lo que es el acto administrativo, las alternativas de atención que tenemos, que pueden ser el pago, puede ser la defensa, o pueden ser en su caso esto, que es eh, la reducción de la multa en términos del artículo 74. Vamos a ver que eso sería también un punto de, de interés para todos ustedes, no solamente un solo tipo de reducción de multa, ¿no? Es decir, no nada más las que están llegando con motivo de requerimientos de las autoridades fiscales, ¿no? Vamos a observar otro tipo de reducciones en las cuales a lo mejor nuestros empresarios, nuestros contribuyentes, se encuentran en una situación de sanciones y si podemos o no solicitar la reducción correspondiente. Y entonces, a lo mejor aquí hay una alternativa de prestación de servicios para nosotros. Entonces, vamos a ver distintos tipos de reducción de multas, ¿no? Entonces, es el enfoque que traemos para, para compartir. Y bueno, eh, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, pueden abrir su micrófono con todo gusto y plantear eh, su duda, su comentario o aport aportación. Eh, si lo quieres hacer en, eh, por escrito, lo puedes enviar al chat. Eh, de eso hay un apartado en, en las opciones de chat. Eh, envías la pregunta, doy tu nombre, la, eh, eh, manifiesto la, la consulta y su respuesta correspondiente, ¿no? No quieres que aparezca tu nombre, pero sí quieres consultar algo, pero tienes cierto temor, te da pena, no te preocupes también lo puedes hacer al momento de abrir el chat, tú vas a observar que hay un cuadrito azul donde dice a todos. Bueno, pues ahí seleccionas, seleccionas el nombre de tu servidor con el cual aparezco, Efraín Salmir, lo seleccionas y eh, me envías el mensaje y eso va a ser de carácter privado. Así yo voy a entender que no deseas que señale tu nombre, pero sí deseas consultar, ¿no? Entonces, este, hacemos exactamente lo mismo, entonces tienes estas tres vías de comunicación para el planteamiento de tu a fin de que, bueno, pues no haya algún obstáculo para que tú puedas participar en la sesión de hoy. Bien, pues, sin mayores eh, preámbulos, sin mayor preámbulo, vayamos a lo que es el tema, que es, pues, se ha denominado la condonación de multas, ¿no? Del SAT 2022, así es el título del, de la sesión, y vamos a estar analizando, pues, ya a mayor profundidad el concepto de condonación. ¿Para qué? Para ir eliminándolo, ¿no? Para ir eliminándolo y comenzar eh, a tener otro panorama con respecto a lo que es eh, las multas, ¿no? Y esta oportunidad que se tiene. Bien, primero, tenemos distintos entes que les llamamos fiscalizadores o entes emisores de los actos administrativos. Lo primero que tenemos que, que llegar a aterrizar, lo primero que tenemos que identificar es si lo que tienes en la mano es un acto administrativo o no. Eso es lo primero. Eh, muchas veces los clientes reciben un mensaje en su, en su teléfono, reciben un correo electrónico y se ve y consulta a tu buzón tributario. Esto, ¿cómo coloca al cliente? ¿Cómo coloca al contribuyente? Pues nervioso para acudir al buzón tributario y a partir de ahí, eh, pues a todo le llama acto administrativo. Y nosotros lo que vamos hoy a observar es que una vez que lo consulta, lo manda con el contador le dice, contador, eh, llegó esto al buzón tributario y nosotros lo que tenemos que determinar en primera instancia, si eso que le ha llegado al buzón tributario se trata o no de un acto administrativo. Entonces vamos a ver ese tema en primera instancia y una vez disti distinguido lo que es el acto administrativo, ya procederemos a las solicitudes de reducción, en su caso, de las multas, ¿no? Y de ver algunas opciones que pudiésemos tener. Entonces, en este sentido, ¿qué es un acto administrativo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué características eh, tiene que reunir el documento al momento de darle la, la lectura para determinar si estamos en presencia o no del conocido acto administrativo ¿Por qué es importante eh, para nosotros esta distinción hay un universo del derecho el universo de las leyes el universo jurídico en el cual pues no todo no todo se reconoce como dentro del universo del derecho para el universo del derecho hay que acreditarlo hay que demostrarlo entonces, en ese sentido, eh, cuando nosotros realizamos una operación, una actividad, una transacción, pues lo que queremos conocer desde el punto de vista jurídico es si se reconoce o no en el universo del derecho. Si hay un reconocimiento, entonces tendrá unas consecuencias. Sin embargo, si no es reconocido por el universo del derecho, entonces, pues, las, eh, los resultados podrán ser distintos. Entonces, esto lo tenemos que tener eh, muy presente para saber esta distinción del acto administrativo. porque Lo que reconoce este universo del derecho, este universo jurídico, es al acto administrativo. No reconoce otra cuestión, por eso le da características a lo que es el acto administrativo no da características de lo que no lo es porque eso no le interesa reconocerlo, entonces cuando llega un documento al buzón tributario lo primero que tenemos que revisar es oye se trata de un acto administrativo y entonces por ejemplo llega esto al buzón tributario del contribuyente nos lo envía a nosotros o bien nosotros lo consultamos en la página del SAT, y decimos: bueno, pues parece ser que es un acto administrativo, porque es emitido por una autoridad denominada Servicio de Administración Tributaria, porque es eh, eh, emitida también pues, de manera específica por una subadministración, por alguien eh, que se encuentra dentro de lo que es el Servicio de Administración Tributaria, un área correspondiente, porque hay un número de oficio porque hay un expediente y porque hay un folio, y porque se identifica a la persona a la cual se dirige. Hay también un espacio que para nosotros, desde el punto de vista jurídico, le llamamos fundamentación, y hay un apartado de motivación, que es esto, detectar omisiones o presuntas inconsistencias. Entonces, la pregunta que nosotros nos formulamos desde el punto de vista... De este universo jurídico, el, el contador tiene un universo. ¿Y cuál es ese? El universo de las normas de información financiera. Ese es el universo del contador. Y entonces el contador conoce perfectamente si una operación, si un acto, si una transacción se tiene que reflejar en ese universo, ¿ok? Y seguramente conocerás otro tipo de universos, ¿no? Como el universo de Marvel, ¿no? Santo los superhéroes, etcétera. Y bueno, pues Efraín, aunque aparece en este mundo físico, en este mundo real, bueno, pues no aparece en el mundo de Marvel, porque para aparecer en ese universo, requiere de cumplir ciertos requisitos. Bueno, pues lo mismo sucede con el universo jurídico. Aunque pudiera ser que sucedan las circunstancias o las operaciones, no se las reconoce en el universo jurídico, porque no. Eh, cumplen los requisitos o las características. Lo mismo sucede con las normas de información financiera. Puede que estemos realizando una operación, sin embargo, no eh, se presentan las características que establecen las normas de información financiera para reconocerlas en ese universo. Vamos a pensar que eh, yo soy una empresa persona física, de una actividad empresarial, y le pido un préstamo a mi hermano, pero ese préstamo no va a ser para la empresa. Ese préstamo es de carácter personal, ¿no? Y entonces mi hermano me presta doscientos mil pesos. Bueno, pasa el tiempo y yo no se lo pago a mi hermano, okay Entonces mi hermano va a contratar a un abogado le voy a decir, oye, fíjate que le presté a mi hermano 200 mil pesos, no me lo ha pagado, así que quiero demandarlo para que me regrese el dinero que le presté. Lo primero que le va a preguntar el abogado a mi hermano va a ser, ¿y qué documentos tienes? Porque si no tienes documentos y lo único que tengo es tu palabra, entonces estamos en una situación en la cual no se puede reconocer en el universo el derecho. Entonces, si mi hermano no tiene absolutamente ningún contrato, entonces la operación que hizo conmigo no la reconoce el universo del derecho como un préstamo, no la puede reconocer, es decir, mi hermano no me puede demandar porque no hay un soporte, porque la operación no está reconocida en el universo del derecho. Lo mismo para las normas de información financiera. No, las normas de información financiera no atienden a la situación legal, sino atienden a la sustancia económica de la operación. Y mi hermano me hizo el préstamo de carácter personal, no para el negocio. Entonces, la sustancia económica es, si es para el negocio, tiene que registrarse. Pero en este caso, no fue para el negocio. Entonces no tendría por qué tener un efecto o un reconocimiento en el ámbito de las normas de información financiera, aunque se haya dado la operación. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en dónde se va a reconocer esa operación, si en el universo del derecho, en el universo de las normas de información financiera, ¿ok? En cambio, cuando, lo mismo sucede, por ejemplo, con el SAT, con ese depósito, porque tal vez te podrías preguntar, oye, pero tienes un depósito, ¿no? Ok, lo tengo. Y cuando la autoridad fiscal me cuestione, oye, Efraín, ¿a qué se debe ese depósito de 200 mil pesos que tienes en tu cuenta bancaria? Y yo le diga, bueno, pues es que mi hermano me prestó lo que la autoridad me va a decir, bueno, ¿y cómo quieres que reconozca eh, ese préstamo si el universo del derecho no lo reconoce. Entonces la autoridad tampoco lo va a reconocer y es donde viene lo que se denomina como presunción de ingreso. ¿Por qué? Porque no seguiste el protocolo correspondiente para que el universo del derecho lo reconociera. ¿Y qué es lo que está haciendo la autoridad fiscal? Revisando en este universo del derecho. La autoridad fiscal no puede revisar fuera del universo del derecho. Tiene que hacerlo dentro de este contexto. Por eso tiene incluso facultades de comprobación. ¿Ok? En cambio, si mi hermano fue cuidadoso y realizó un contrato conmigo de préstamo, con un contrato de mutuo, con interés, etcétera, y todo lo demás, se dieron garantías. Entonces, esta operación que estamos realizando... La reconoce en el universo del derecho. Y por lo tanto, en, ella ya puede demandarme, eh, cuando el abogado le diga, oye, pues, pero ¿qué documentación tienes? Ah, mira, tengo aquí mi contrato, tengo las garantías, tengo, etcétera, vamos a demandar a Efraín. ¿Por qué? Porque la operación está reconocida en el universo del derecho. A, la, a las normas de información financiera, por eso no atienden a si es eh, legal o no. O sea, no atienden a la legalidad, atienden a la sustancia económica. Entonces, aun cuando se hizo el contrato de mutuo, pues en las normas de información financiera no tendría que verse reflejado porque no afecta a la entidad. La entidad cuál es el negocio y como el préstamo fue de carácter personal y no para el negocio, entonces queda fuera. Cuando la autoridad fiscal venga a revisar a Efraín y diga, oye, es que esto se trata de un préstamo, entonces Efraín válidamente emite muestra su contrato que está reconocido en el universo del derecho y por lo tanto la autoridad también le da ese reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Que nosotros realizamos operaciones, realizamos transacciones, realizamos actos o actividades, pero no cumplimos con el protocolo para que estas se reconozcan dentro del universo del derecho. Y es donde viene luego la problemática con la autoridad fiscal o con los registros contables. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es que una operación puede tocar diferentes universos, ¿no? Y cada universo lo va a reconocer. Y tú me dirías, bueno, ¿y esta, este préstamo no lo reconoce allá el universo de Marvel? Pues no sé, tendría que ver yo las características para ver si allá eh, se considera o no se considera, pero a mí lo que me interesa es el universo jurídico y el universo de las normas de información financiera, ¿no? ¿Por qué es esto importante? porque el universo del derecho solo reconoce a los actos administrativos, no reconoce a aquellos que no lo son. Entonces, por ello eh, es tan trascendente eh, para tu servidor, primero observar el tipo de documento que estás revisando. Esto será un acto administrativo, esto será un acto administrativo, igualmente hay una autoridad, hay una motivación, hay una fundamentación, hay una identificación, hay un número de control del, del documento, en fin, hay una serie de aspectos que se parecen entre esto y esto. Y para nosotros es relevante determinar si se trata o no de un acto administrativo. ¿ok? Esto que nos llegó por correo electrónico, diferencias de IVA y etcétera, ¿se trata de un acto administrativo? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar al momento de recibir. Muchas veces ya están solicitando las reducciones de multas y de recargos, no sé qué tantas cosas más, y primero no han determinado si se trata o no de un acto administrativo. Entonces, yo, yo lo que me gustaría que primero determinaras si lo que tienes en tus manos, si ese documento electrónico o ese documento impreso, se trata o no de un acto administrativo. ¿okay? Ahora, ¿qué es un acto administrativo? Es una manifestación unilateral, unilateral de la administración pública federal o local, la cual tiene fuerza de imponerse al gobernado. Entonces, de aquí podemos extraer de esta definición unos aspectos fundamentales del acto administrativo, que es una manifestación unilateral, que significa que el estado, la administración pública, ya sea federal o local, no tiene que pedirle permiso al contribuyente para emitir un acto administrativo, es decir, no necesita de la voluntad del contribuyente no va y le pregunta, oye, ¿estás de acuerdo en que yo emita el acto administrativo? No requiere de ese consentimiento, por eso es una manifestación unilateral, que tiene la fuerza de imponerse al gobernado, no requiere la voluntad del gobernado para decir si acepta, una cosa es pedirle permiso para la emisión y otra es que acepte el acto administrativo, no necesita pedirle permiso, se va a imponer el acto administrativo. Entonces, en ese sentido, tenemos el siguiente concepto que nos otorga un tribunal, ¿no? El acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza la voluntad del Estado y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad del órgano del Estado en ejercicio de una potestad administrativa, es decir, va a haber una manifestación por parte de una autoridad, pero esa voluntad está sustentada en un en una atribución, en una facultad, en un precepto, en un artículo. No es nada más la voluntad por la voluntad, sino que la voluntad del Estado se encuentra reglamentada dentro de una propia norma. Por eso surge el principio general de derecho. Las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Es decir, no es una voluntad totalmente abierta, no. Es una voluntad que circunscribe a el ámbito de las atribuciones. Por ejemplo, si la libertad fuera tan amplia para una autoridad fiscal, el seguro social podría estar emitiendo multas por no haber presentado la DIOT, porque la voluntad sería totalmente amplia. Entonces, un día el IMSS se le ocurre: voy a emitir una multa porque este, no presentaron la DIOT, y listo. Ahí está la multa, ahí está el ejercicio de la libertad, de la voluntad. No, pues esa voluntad no es tan amplia, Estado, no es tan amplia, seguro social, porque. Tiene que haber, tiene que existir un precepto que te permita a ti emitir el acto administrativo. Entonces, eso es un punto fundamental que se denomina como la competencia. La competencia para emitir un acto administrativo lo vamos a encontrar en las normas, ¿no? Y entonces, bajo esas situaciones van surgiendo estos aspectos que es la manifestación unilateral de la voluntad, pero esa voluntad aterrizada en una norma. Por el otro lado tenemos que el gobernado, el particular puede hacer todo aquello que la norma no le prohíba, ¿No? Entonces por eso se dice que este puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no esté prohibido, pero hay un límite que no hemos observado ahí. El límite cuál es que eso que tú vas a hacer y que no esté prohibido pueda ser reconocido en el universo del derecho. Porque si lo que tú pretendes hacer no está prohibido, pero el universo del derecho tampoco lo reconoce, pues aun cuando no esté prohibido, no lo podrás hacer. Porque esto no está reconocido de una manera natural. Entonces, el, eh, la libertad del gobernado, si bien es mucho más amplia que de la autoridad, no implica que puede ser todo aquello que quieras siempre porque estamos en el medio de Universo del Derecho. Oye, Efraín, ¿cómo poder explicar esto? Porque, ¿cómo, ¿cómo va a ser algo que se pueda hacer, que la norma no lo prohíba y que no lo reconozca en el Universo del Derecho? Bueno, algo tan sencillo tal vez, ¿no? Como un matrimonio entre tres personas no hay una norma que prohíba el matrimonio entre tres personas, dos hombres, una mujer, tres hombres, tres mujeres, eh, eh, dos hombres, una mujer. No, no hay una norma que te diga está prohibido. No, hay una definición que dice que el matrimonio es entre dos personas, etcétera. Sí, pero nunca existe una prohibición como tal. Entonces dice, bueno, pues yo quiero vivir con dos personas más, ¿no? quiero matrimoniarme con dos personas más, vivir en un trío, ¿está bien? Ahora, eso se reconoce en el universo del derecho, no se reconoce en el universo del derecho, no porque no, esté, no, no está prohibido, pero no se le da el reconocimiento, entonces aunque tú lo pudieras hacer porque se dice, pues no está prohibido, pero al final no se reconoce en el universo del derecho precisamente por esta situación no es entonces llegamos a que la libertad pues no es tan amplia como en su caso pudiéramos llegar a pensar entonces no caigamos en la falacia de que todo lo que no está prohibido está permitido porque es una falacia que nos hace llegar a eh, tener eh, cuestiones de riesgo no entonces por eso tenemos que ser cuidadosos en este punto eh, algunas características de lo que es el acto administrativo. Uno, la legitimidad tiene que ser válido, tiene que ser emitido por una autoridad que se encuentre legitimada para ello y que tenga atribuciones, que es la competencia. La competencia determinada en ley debe de tener una fundamentación, una motivación, pero lo más importante de un acto administrativo, la coercibilidad que puede la autoridad ejecuta, ejecutar el acto con fuerza obligatoria? Y sobre todo, que va a afectar al gobernado en su esfera jurídica? Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. ¿okay? Entonces, a ti te acaba, acabas de recibir un documento que te envió el contado, que te envió el, el contribuyente, que te envió la autoridad fiscal. Lo primero que vas a hacer es revisar Está legitimado, en términos generales, tampoco te vas a volver expertos, está legitimado, sí, hay, hay competencia, bueno, sí, hay ciertos artículos que señalan tal vez su competencia, hay fundamentación, hay motivación, pero lo más importante, vas a observar. Uh -huh. Y se generaron esos gastos, pero yo en buzón, en portal, en ningún lado, encuentro donde esté ya, este, otorgado ese 100% de la reducción. De tal manera que no tengo cómo generar, pues, este el pago de. de el, es un crédito fiscal, no es un este sobre impuestos, pues, que nos hayan otorgado, sino ya es un crédito firme, donde viene el crédito junto con la multa. Uh -huh. Entonces, este, ahí no, no sé qué, qué pudiera hacer, maestro, si pudiera apoyarme, dónde puedo ver, este, ya mi reflejado, mi 100%. Eh, que del cual ya la autoridad está cobrando incluso la, los gastos de ejecución pero nada más te está cobrando los gastos de ejecución no te está cobrando sí. la multa no okay. Okay, permíteme déjame ver si eh, a ver si... Okay. voy a voy a, voy a proyectar esto y tú me dices si es algo parecido a lo que recibiste Okay. Ok, dame dos minutitos. Esto fue lo que recibiste. Es correcto, es okay. correcto. Y vienen estas observaciones. Así es. Correcta. Pero yo entro a buzón y pues no tengo <ríe> mi resolución. Entonces, si yo voy y consulto mis créditos fiscales, este, me siguen apareciendo igual con la cantidad que ya le habían determinado al contribuyente más la multa obviamente por el, por el tiempo este, y, y los recargos perdón por el tiempo transcurrir aquí lo que vas a hacer es checar este número de resolución este número de resolución es el que se vincula con esta regla miscelánea entonces este formatito que a ti te llegó, porque Ajá. no hay dónde consultar, ah, es, sí. el que es, con, es el que hace las veces de respuesta de la autoridad. ¿Mm? Ajá. Mm, mm. A ver... Yo les presenté este. Queda reducida en un 100%. ¿Ok? Bien. Sí. Tu acusa de respuesta es este. En lugar de que tú tengas uno como el mío, que es este, vas a tener uno parecido así. Uh -huh. Porque está vinculado este número de crédito con la multa. Uh -huh. Entonces si esta, vamos a pensar que esta es la que te aparece en la opinión de cumplimiento como si estuviera pendiente de pago. Ajá. Entonces, lo que vas a hacer es una aclaración para decirle, quiero que me quiten de la opinión de cumplimiento esta, porque ya fue reducida al 100%, y sí. adjunto este esta, re esta resolución, este esto que te hicieron llegar a ti, adjuntas este, Ajá. más el pago. entonces pues Yo ya cumplí. Este, esto es lo que tienes que conservar, porque no va a aparecer ni en buzón, ni en mi portal, ni en ningún lado. ¿Por Correcto. qué no va a aparecer? Porque según la regla miscelánea, no es necesario hacer escrito. La autoridad por sí misma lo va a realizar. Okay. Pero nosotros estamos presentando los escritos para obtener una respuesta y darle seguridad, darle tranquilidad al contribuyente. Porque okay. la regla, entonces por decirlo así, nosotros no estamos siguiendo el procedimiento de la regla. Tú sí lo seguiste. Como lo seguiste, nada más te entregaron esto. Esto es como si fuera tu resolución favorable. Nosotros estamos subiendo el escrito y obteniendo de manera distinta la misma resolución favorable. Ok, entonces, en resumen, tengo que ir a hacer la aclaración para que me actualizaran, digamos, el crédito fiscal, me aparezca sin, sin la multa y pueda el contribuyente realizar el pago de lo que tiene pendiente ahí. Exacto, porque seguramente te van a aparecer muchas, ¿no? Ajá. Sí, lo que Así. tienes que ir a hacer es aclarar a ver, tengo 10 créditos, pero no te voy a pagar los 10 créditos. ¿Por qué? Porque estos ya están reducidos, entonces aquí te traigo para que se aclaren estos que ya están reducidos, ya no me dejes los que efectivamente voy a pagar. Ok. También. Muchísimas gracias. No, con gusto. Bien, amigos, pues ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Espero que hayan sido de utilidad los comentarios Maestro, que vertimos Adelante, mi Perdón, pues una última pregunta. Eh, adelante, consulta. adelante. Eh, tengo un caso de un contribuyente, persona física, que tiene créditos fiscales del ejercicio 2018 mil y esta persona física tuvo un saldo a favor en su declaración anual. Solicitó la devolución, la autoridad le da respuesta que aplicó la compensación de oficio uh -huh. y le está cobrando el remanente nada más. ¿A ¿En este caso ya no se puede solicitar la reducción de multas? Eh, no, ya no, porque ya ahora sí que <ríe> se cobraron a los chinos nuestros sí, amigos. Exacto, sí. sí, Ahora, lo que sí puedes hacer es inconformarte en la compensación de oficio. ¿No? Correcto. Es decir, a presentar un medio de defensa para decir, oye, ¿por qué te compensaste por oficio si la multa es ilegal o si la multa no la conozco? Correcto. Vamos a pensar, yo te hice una compensación con una multa que te, tu declaración anual fue del 2018, vamos a pensar. Sí. Y tuviste un saldo a favor. Y luego tienes una multa en el 2020 y yo la compenso por oficio pero esa multa del 2020 nunca te la di a conocer. Tú no sabes ni de qué se trata esa multa. Entonces ahora el medio de defensa es cuando me entero que me hiciste una compensación de oficio, yo tengo 30 días para inconformarme contra esa compensación de oficio. Y para Correcto. que me muestres cuál fue la multa eh, y, y, y por qué me la, me la impusiste. ¿no? Correcto. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias y un gusto y felicidades, excelente ponencia. Gracias, gracias, muy amable. Ahorita les comparto más de una vez. Les voy a compartir el formato de la reducción de las multas. Ahí está, ya deben de tenerlo en el chat, el formato de, de condonación y bueno, pues, de perdón, de reducción de, de, de multa y este, pues que les sea de utilidad, ¿no? Es solamente para multas de este tipo de requerimientos que, que, que llegaron, ¿no? Entonces, este con gusto lo hacemos y pues pasen una excelente tarde. Un gusto haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.